Horóscopo de Capricornio para hoy. 18 de marzo de 2018. Hoy te encontrarás tomando más responsabilidades para un grupo de algún tipo. Esto te aportará una conciencia enfatizada del rol que juegas en la comunidad. Deberás decidir donar algo de tu tiempo a un grupo caritativo o involucrarte más en tu iglesia local. O puede que consideres convertirte en el mentor de un niño. Es un buen día para pensar en cómo ser de ayuda para los demás.